Muy buenas Endurator, bienvenidos al mundo del Enduro Hoy he estado en, en una reunión, bueno, sabéis que para el mes de mayo por ahí compartí una publicación en la cual eh, nos metimos en una iniciativa que, que el Ayuntamiento de Albacete, el Ayuntamiento de tu ciudad bueno, de nuestra ciudad, eh, ha empezado a apostar por, por los ciudadanos en ¿no? el cual podemos crear eh, instancias en las que en esas instancias podemos decir qué mejorar en nuestra ciudad. ¿Y nosotros qué es lo que hicimos? Pues bueno, pues bueno, nosotros hicimos una propuesta para crear un punt track, un circuito de trial y un circuito de DIR, porque aquí no tenemos. Entonces, eh, tenemos que movernos, y bueno, nos gustaría tenerlo. Y aparte hay muchos chavales que, que, claro, no pueden practicar estos deportes porque no hay instalaciones aquí. Bueno, pues a lo que voy. Hoy hemos tenido... Bueno, hace... Hace en, en, en, en julio, creo que tuvimos una primera reunión, toma de contacto, en la cual nos explicaban un poco eh, pues cómo, va a ir, cómo iba a ir la la sistemática de, de, este, de, esta, de esta elección de propuestas, porque claro, no, somos, no solo somos nosotros, sino es mucho más, mucha más gente que tiene ideas, tiene propuestas y ahí, eh, pues claro, eh, cada uno le ha subido la suya. Nosotros os pedimos a, a todos los colectivos eh, del ciclismo que nos apoyarais, bueno, por el de Youtube por la página de Facebook y hubo gente que sí, sí se volcó pero creo que que realmente no hemos eh, actuado bien ¿por qué? porque creo que no estáis metidos o sea, eh, os voy a explicar un poco la sistemática de esto yo he creado una, una instancia, ¿vale? al crear una instancia tengo derecho a votar pero no puedo votar mi propia instancia, tengo que votar una instancia en el grupo de trabajo que estoy metido, que es el grupo de, de, de trabajo de medio ambiente. Por eso os dije en Facebook que tenéis que entrar en el grupo de trabajo de medio ambiente e inscribiros como eh, personas, ¿vale? No hacía falta que creáis instancias ni nada. ¿Para qué? Pues para, para cuando llegue el día de votar, vosotros nos apoyarais, pudierais apoyar el proyecto del Puntra y cuantas más votaciones esto va a ir, va a ir conforme vamos a hacer una primera, un primer filtro de votaciones y las, las propuestas que más votaciones tengan pasarán al, al primer nivel. Bueno, eh, sí, pas, pasarán al primer nivel y las que no se quedarán atrás. Con esto, bueno, eh, por eso yo os dije que por favor. Entraréis en, en, en la página del Ayuntamiento de Albacete, Mejora Albacete, Mejora tu Ciudad Y os escribiréis en el grupo de trabajo de Medio Ambiente Como bueno, por Cada uno por sus motivos o por sus problemas o porque no quiere o porque ve que eso no lo va a utilizar Pero no es que lo vayas a utilizar, es que a lo mejor tu hijo sí lo quiere utilizar Y hay que pensar el día de mañana en los que vienen detrás de nosotros, ¿vale? Siempre hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Entonces, bueno, hoy hemos tenido una segunda reunión en la que ya nos han explicado, pues, cómo va a ir. Y nos han mandado dos PDFs: uno en el que van las propuestas desfavorables, las que realmente se van a descartar, pues porque o sea, eh, cada grupo son tres grupos de trabajo, ¿vale? Es uno de movilidad, el otro es de, de medio ambiente. Y el otro ahora mismo no me acuerdo, pero son tres Y cada grupo tiene 300.000 euros para gastar. Entonces, eh, esos 300.000 euros se pueden gastar en tres propuestas, en cuatro, en dos o en una, según, según el presupuesto de cada una. Mientras que no superen los 300.000 euros, pues ahí pueden entrar todas las propuestas que se puedan. Entonces, la, eh, nos han explicado que, bueno, que se ha hecho una primera valoración y nos, nos han mandado dos PDFs uno en el que nos dicen las que son no favorables porque pues porque pasan de presupuesto, porque no son competencia del ayuntamiento, porque son cosas que realmente pues, no cuadran o etc etc. Y luego nos han enseñado la, la lista de las favorables y ahí está metido pues, nuestra propuesta del punt track, o sea que por, por una parte estamos orgullosos, pero por otra parte creemos que o creo que realmente no, va, no vamos a poder conseguirlo, pues por eso, porque no ha habido coordinación, porque no hay apoyo entre los distintos colectivos de ciclismo y oh, me gustaría que bueno, que si este año no lo llego a conseguir, ya no por mí, porque esto no es para mí, esto es para todos, ¿vale? y aquí puede ir cualquiera con cualquier bicicleta y divertirse igual sea mayor sea pequeño y si es pequeño mejor porque va a aprender mucho mucho más que si no lo tiene o que si solo sale a rodar os, os lo digo o sea tenéis que probarlo entonces como este año creo que no me va no voy a poder conseguirlo pues me gustaría que para el año que viene que por favor estéis atentos que es muy fácil que no tenéis que, que pff, liar ninguna, solo es, os escribís en el grupo de trabajo que yo os diga, y el, día, y el día que toque votaciones no hace falta ni que vayáis a las reuniones, con, con que yo vaya y os vaya informando pues, por los distintos canales, eh, pues todos estaremos eh, bien informados. Y, y eso, el día de las votaciones es, y, y es que no hace falta ni ir, porque te van a mandar un formulario, rellenas el formulario y le das a envío y ya está. Y con eso lo que podemos hacer es mejorar la ciudad. Y el año que viene, si el año que viene sale nuestro Puntra, pues al siguiente año podemos hacer, bueno, eh, creo que había eh, en estas propuestas me habían dicho que había un, un carril bici eh, al, al periferio de, de, de Albacete de 80 kilómetros, pero no eh, ha salido no favorable porque bueno, porque pasa por distintos terrenos, públicos, privados, y eso eh, pues no es competencia del ayuntamiento. Eh, bueno, eh, os voy a enseñar las propuestas mm, no favorables y, y favorables, y ahora pues, os marcaré nuestra la mía, que bueno, creo que está, saldrá aquí. Bueno, otra cosa os quería decir, eh, tenemos que estar a tope, tenemos que estar unidos, y, y lo que nos haga falta entre nosotros nos tenemos que ayudar, porque si no, realmente eh, vamos a estar en una ciudad en la que entre que ya estamos en llano, ¿vale? Y, y tenemos que desplazarnos para poder disfrutar de, de las subidas y de las bajadas. Si hay gente que le gusta el llano, por mí perfecto, pero también habemos mucho que nos gusta subir, que nos gusta bajar, que nos gusta entretenernos, que nos gusta enseñarle a, a nuestro hijo. Eh, qué es un Puntrack o, o qué es un circuito trial o, o qué es un circuito de DIR o qué es un circuito de BMX ¿vale? entonces por eso os, os pido os ruego por favor que si este año el, ahora en noviembre por ahí tendremos la primera votación si no sale, yo de todas maneras os informaré si no sale, por favor el año que viene os pido que me ayudéis y así podremos ir mejorando en nuestra ciudad, en nuestras zonas y poder juntarnos y poder comentar, poder enseñarnos entre nosotros e incluso poder ayudarnos porque, bueno, para eso estamos, ¿no? Estamos para ayudarnos en lo que haga falta. Espero que no hace falta que le deis a me gusta este vídeo. Sí que lo que quiero es que lo compartáis porque necesito que este vídeo se comparta en todos los sitios aunque no seáis de, de la ciudad os podéis inscribir en el grupo de trabajo os podéis inscribir y lo bueno entre comillas y lo podéis votar y eh, bueno eh, también suscribiros para seguir estando al tanto de, de la información sobre este caso porque para mí es muy importante pero muy muy importante porque estoy cansado de estar en una ciudad que lo que tiene, lo tiene mal hecho. Y, y lo poco que hay bien está eh, mal cuidado. Entonces, me gustaría, pues bueno, que tuviéramos una ciudad mejor. Una ciudad que, que, coño, que cuando venga la gente diga, joder, macho de los de Albacete, ¿qué circuito de BMX tienen? Porque el circuito de BMX de, de aquí de la pulgosa también está muy mal. Habría que asfaltar todos los pedantes. Incluso yo asfaltaría todo el circuito. Pero, claro, esta gente también necesita apoyo. Yo por mí se lo daba también. Yo creo que además nosotros, ah, bueno, lo que es el circuito no, de, de, BMX, de BMX, perdón, de DIR, el Puntra y el circuito de Trial, yo creo que nosotros este año no lo vamos a sacar. Esperamos, Esperemos que el año que viene lo hagamos mejor, lo, nos preparemos mejor y podamos hacerlo. Bueno, no me enrollo más. Y eh, lo dicho, eh, compartir y suscribiros para, para, bueno, para estar al tanto de, de, de, de, este, de este tema. Y bueno, ya que estáis, le dais a me gusta, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.